porque son capinosas pero no por aquí son muy montes no todo esto es carretera todo esto es carretera y lo tienen de vertedero, para tirar carro, para quemar basura, tomando cables que se roban. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Dejarlo así y perder un terreno. Mira, aquí tengo hasta, hasta ranchito de caballos. Que pues está bien, lo puedes tener, caramba. O señor. yo no tengo problema con eso, pero conmigo, no tengas así. Además sea, dejate el caballo, dale, pues todo así alternativa. De esto es lo que estamos hablando, gente el potencial de todo en ciclovía y esto tiene sí. el esto muerto ahí y como pueden observar aquí en el terreno aquí se puede hacer un parquecito nada simple limpio y poner este Cacerito, sin baño ni nada, simplemente un área de tal. Miren, eso es increíble. esto de miren, miren cómo está la basura aquí. Entonces nos vieron usando el camino, y vienen y nos tiran la basura aquí como que para desalentarnos, ventana tiraron la basura aquí. Y lo que hacen es, encendiendo más el fuego, es que vamos a meterle mano a esto. Así que ahí tienen un visual bastante exacto de lo que tenemos que hacer aquí. Es cuestión de meter mano. Ahí tenemos este puentecito aquí. Que, como pueden ver, se pasa por el ladito con cuidado, intentando tapar esa canal. Asegurándonos de que la abeja no se caiga, eso está bien puesto. Pero aquí tenemos un paso excelente. De vuelta.